Viajar te cambia, no importa el destino al que vayas, un viaje siempre te generará memorias que llevarás contigo para siempre. El turismo es una de las industrias más importantes para América Latina, llegando a contribuir hasta en un 15% de los empleos y hasta en un 18% del Producto Interno Bruto de la región. Descubrí el turismo por mera coincidencia hace 15 años. Recuerdo que estaba trabajando en un call center y decidí que quería trabajar en un lugar que me permitiera aprender más de internet, que me permitiera poder enfocar todo mi conocimiento en creatividad, en fotografía, en creación de contenido. Y fue así como conseguí mi primer empleo como coordinador de e-commerce para una de las marcas de hoteles de lujo de mayor importancia del país. Cuando vendes un hotel... El camino más fácil es sumarte a la guerra de precios, pero cuando vendes lujo, lo más importante es contar la historia de tu marca, saber qué es tu marca y amarla, entenderla, entender su lenguaje y hablar a las personas que son afines a tu marca y que estarán dispuestos a pagar por la experiencia que tu hotel va a ofrecer, porque acuérdate que cuando te vas de un hotel, con lo único con lo que te quedas son con las memorias. Al dedicarme al e-commerce y al marketing digital, me convertí en un extraño en un mundo de expertos en el servicio. Fue por eso que me dediqué a aprender todo lo que podía de las áreas de alimentos y bebidas, seguridad, banquetes, housekeeping, front desk, revenue y todo lo que sucede detrás de un hotel. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de conocer destinos increíbles, propiedades majestuosas, pero sobre todo muchísima gente maravillosa. Para ser un buen hotelero no solamente debes conocer bien tu marca y tu destino, sino que también debes de entender tu cultura, tu gastronomía y tu gente, así como también entender todas las necesidades de tu mercado. Hola, soy Romana Suárez. Acompáñame en este camino para convertirme en el mejor hotelero digital de América. Comenzamos.